Muy buenas amigo instalador, aquí Camilo Sebastián con otro vídeo de valor para ayudarte a vender por internet estos, estos videos que hago simplemente para exponer mi experiencia y eh, colaborar con los compañeros de toda Latinoamérica, de España para eh, que puedan vender los productos y servicios de aire acondicionado ...por Internet, por Facebook, por redes sociales. Hoy un video eh, muy interesante porque, bueno, primero quiero agradecer a los compañeros de México, de Perú, de Argentina... ...con los que he tenido colaboraciones puntuales estos últimos 30 días... ...y las palabras de agradecimiento por, por ayudarlos con sus campañas, con sus plataformas digitales. Muchas gracias a los chicos y a propósito de la colaboración con ellos eh, surge, digamos, este video porque en, en todos los casos eh, hay, podemos observar un beneficio que es eh, común a todos, a todos los casos. ¿Qué significa? ¿Cuál es? Eh, además de, digamos, de conseguir clientes permanentemente, día a día, un goteo regular y constante eh, para tu negocio, e instaurar el sistema de captación de clientes eh, interesados en aire acondicionado, que provenga de, un, de redes sociales, de, de Internet, tiene otras ventajas. ¿vale? ¿Cuáles son estas ventajas? La primera ventaja que, que, ten, que tienen los, los compañeros, y yo mismo aquí en Barcelona, es que eh, tenemos presencia digital, y, y esta presencia digital casi que nos hace únicos entre comillas. ¿Qué quiere decir? Si ustedes hacen una, una investigación y, y ven en sus teléfonos, en sus redes sociales, eh, yo me juego, vamos, lo que sea, que casi en el 99% de los casos no van a ver anuncios de, de, de, de, de gente de servicio de instaladores. Nadie está haciendo a día de hoy, que estamos en el final de enero del 2019, Nadie está haciendo publicidad digital, publicidad en redes sociales en el sector del aire acondicionado. Esto es una ventaja importantísima para los que estamos en este sector, que no haya nadie más. Es decir, que si tú estás en una ciudad de Colombia, México, Perú, Argentina, Chile, y de pronto mañana levantas un anuncio en Facebook o en Instagram, eh, nadie más está haciendo esto. Eres el único. Por lo tanto, los que vean ese anuncio, te empezarán a tomar como referencia a nivel digital de empresa que da servicios en tu ciudad, en tu comunidad. Eso significa que estás creando marca, ¿vale? Tú imagínate, vamos a ponernos en situación, tú estás en una ciudad, vamos a decir Lima, o Bogotá, o Monterrey, y allí no hay nadie haciendo publicidad digital del aire acondicionado, absolutamente. Entonces, tú de pronto empiezas, levantas los anuncios por Facebook, por Instagram, y toda la comunidad Empieza a ver en los teléfonos móviles eh, tu, tu anuncio, tu propuesta de valor. Fulanito de tal, empresa tal, refrigeración, aire acondicionado, dirección tal. Empiezan a ver una, dos, tres veces, el, el anuncio empieza a salir, empiezas a crear marca, empiezas a crear fans, te dan, te dan like a tu página de fans, eh, empiezan a tomar contacto contigo, te dejan sus correos para que le des presupuesto y todo, pero sobre todo empiezas a crear marca te empiezas a ser conocido sencillamente porque eres el único que está publicando a día de hoy o eres, en el mejor de los casos, el segundo. Pero no hay gente haciendo publicidad digital de aire acondicionado en redes sociales. Por lo tanto, tú, eh, la principal ventaja es que con muy poca inversión, con muy pocos recursos, estás generando marca, conciencia social en tu comunidad de tu existencia, de tu servicio, y como todo el mundo sabe, las redes sociales es donde está la gente. O sea, todo el mundo está con Facebook, con Instagram y todo el mundo enciende los celulares 20, 30 veces por día y, eh, y está allí. Entonces, si está la gente ahí, si están nuestros clientes allí, para nosotros es importante que no vean. Y estaremos creando marca. Entonces, esto es súper importante porque con el correr de las semanas, de los días, la gente empieza a reconocernos y empieza a tomar confianza en nuestro producto, en nuestro servicio. Entonces, eh, ¿qué más? Estaremos creando comunidad, es decir, la gente ya, ya cuando nos empieza a reconocer, nos empieza a dar like, tenemos fans que, que cuando tengan un día alguna necesidad ya toman contacto con nosotros, ya tenemos clientes, la base de datos de clientes se va haciendo grande, y, y, y esto bueno, va, va, va trayendo cada vez más y más y más este, tráfico y solicitudes de presupuesto a nuestro negocio. Y bueno, todo lo que significa crear marca Es decir, una vez que tú ya vas creando marca en tu comunidad y te haces reconocible, la gente rápidamente empieza a tomar decisiones en función de tu, de tu servicio. Dice, ah, no, ya lo vi, ya lo vi en, en Facebook, lo vi tres, cuatro veces en el anuncio, eh, entré, vi su página, me parece correcto, vi las valoraciones de los otros clientes, etcétera. Por lo tanto, para redondear, las ventajas eh, están englobadas en la creación de marca y sobre todo en todos los derivados, es decir, fans, likes, eh, solicitudes de presupuesto, conciencia social de tu existencia, o sea, todo el mundo ya sabe que estás allí para dar servicio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hacer publicidad en redes sociales... El, atendiendo que ahora mismo nadie está haciendo de tu sector, del aire acondicionado, no hay nadie. Yo estoy aquí en Barcelona y soy el único que lo hago y por eso es una de las grandes ventajas que tengo y puedo trabajar mucho. Y yo estoy seguro que tú estás en todas las ciudades, en Madrid, en Sevilla, en México, en, ya te digo, en Medellín, en donde sea, no hay nadie haciendo. Por lo tanto, yo te, te invito a que entres en este mundo a aprenderlo para poder estar allí y ser uno de los primeros en crear marca en tu comunidad. Sin más les dejo un saludo, espero que les haya gustado este vídeo, que le den a suscribirse, le den like a, y, y, y se pongan en la campanita para, para que les avise cuando voy subiendo los, los nuevos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.